Me pareció siniestro de ella, dijo Ángel de Brito sobre una terrible acusación de la Chippy. ¿Qué? Ángel de Brito, miembro del jurado del bailando por un sueño, le respondió sin piedad a Chippy Marielan Chippy, una de las integrantes del polémico bar, luego de que ella lo acusara de haberse burlado de su dislexia. El conductor de Los Ángeles de la mañana él salió a contestarle sin filtros a la ex-coach del certamen, generando un duro cruce en torno a la discapacidad de la rubia, un tema bastante delicado que ella misma lo expuso en televisión. Quería aclarar algo que dijo Chippy. Yo no me burlé de su dislexia, dije que no se les entendía ninguno de los tres porque no saben expresarse, no porque ella tuviera un trastorno, que contó en mi programa y jamás me burlaría de eso, explicó Ángel desde el móvil de DDM. El conductor aclaró que me pareció siniestro de ella hacer esa lucubración y vincularlo. Estamos en un trabajo, estamos jugando, y me parece que se fue un poco al pasto. No está acostumbrada a dar notas. Me pareció un golpe bajo triste de parte de ella que trabajamos hace años en el mismo programa. Por ahí entendió mal. Lo quería aclarar. Vos le hablabas de la delgada línea de una palabra, pero yo hablaba de que ellos no daban las devoluciones técnicas como nos prometieron que venían a dar. Dicen pavadas y a eso me refería, cerró Ángel.